Hola, ¿qué tal? Soy Andrea, tengo 35 años y tenía 30 cuando fui operada en la maternidad de Lima. Si es que estoy mirando al lado es porque estoy leyendo el guioncito. Reflexionando sobre el tiempo en que me ha afirmado como mujer que no desea ser madre, y especialmente sobre el proceso administrativo y médico que culminó en mi operación, quiero exponerles acerca de mi particular encarnación de feminidad no hegemónica, dentro de un contexto político e histórico doloroso. Cuando era niña, era llamada rara. Nunca quise dar recreo, nunca quise jugar con otras personas, odiaba ir a fiestas, hablaba como robotito, me ofuscaban los gritos de quienes estaban en mi salón. Odiaba ser niña. Crecí en consecuencia muy independiente y bastante sola. El resto de mi familia no consideró mi conducta lo suficientemente diferente para hacer preguntas al respecto. Mi escuela tuvo la misma actitud mientras fuera estudiosa y, sobre todo, obediente. Pues bien, por su descuido y por falta de recursos... Recién a los 25 años fui diagnosticada con rasgos de síndrome de Asperger, como se decía en ese tiempo. Como se puede deducir, nunca quise tener hijos. El mismo año que recibí mi diagnóstico me casé con un hombre y me gradué de pregrado, pregrado universitario. Aunque siempre fui explícita respecto a mi rechazo a la maternidad, quienes me rodeaban lo ignoraron por dos motivos principales. Primero, porque Cito no podía ser una verdadera mujer sin crías sobre todo ahora que tenía alguien con quien procrear. Segundo, porque era una mujer con un título y que podía generar dinero. Se dio por sentado que mi trabajo y mi salario se abocarían a un hijo porque para qué más tendría plata. Mis allegados no desentonaban en sus declaraciones con la mayoría de paisanos que encontraba en mi día a día. El género se erige sobre bases naturalizadas como el sexo, lo cual incluye al cuerpo para dar sentido a, cito a Ortner, sistemas de valores definidos culturalmente. Según Puleo, alude a la construcción sociocultural, tanto a la inscripción de sus significados como a los dispositivos de producción que los determinan, de lo femenino y de lo masculino, pero no se limita a estos. El arquetipo patriarcal de mujer nos coloca en posiciones subalternas de poder y nos excluye de la autodeterminación genérica e identitaria. La feminidad resulta un filtro por el cual interpretamos el mundo y un blindaje con el que ceñimos nuestra vida y o el cual retamos. Para las mujeres latinoamericanas, las expectativas impuestas sobre cómo alcanzar versiones hegemónicas de feminidad están marcadas por la historia colonial y la imposición ideológica de la polaridad de género y del catolicismo. Como herencias tenemos el marianismo, según Fuller, la suposición de la superioridad espiritual femenina en base al culto a la Virgen María, que delega a las mujeres la abnegación, humildad y sacrificio como valores encarnados. Para Oliard, Procurar autonomía es una amenaza al orden interno machista donde los hombres se asignan el dominio de la arena pública y el manejo de bienes materiales, generando experiencias de miedo, conformidad y sufrimiento. Otro discurso predominante es la maternidad, atado a la virginidad femenina que solo debería cesar mediante el matrimonio, institución cuyo objetivo es la reproducción, no el disfrute. Mi país y otros antes virreinatos atravesaron un proceso largo de inscripción simbólica donde la madre se establece como la transmisora cultural y ética a las siguientes generaciones. Este sería su destino supuestamente inevitable y conveniente a la reproducción de la ciudadanía que cada nación deseaba formar y la relega al mundo interior, la esfera doméstica y la procreación y crianza de la prole, que es para Shortino doble interioridad si se consideran los lazos comunitarios en los que ella vuelve a ser subordinada. En Perú se ha instrumentalizado la maternidad como cito a Fuller, espacio de afectos y satisfacciones, presumido suficiente para el bienestar personal femenino. Es más, es usada como estandarte ideológico que opaca otros campos de la vida de las mujeres, ajustándose, no oponiéndose al individualismo capitalista que prioriza a la persona como medio de producción. O al menos tendría que. Estoy totalmente al tanto que mi huida de la inevitabilidad de la maternidad provino de situaciones de privilegio. Una fue costear mensualmente anticonceptivos hormonales sin depender del sistema público de salud. Lo tomé por años sin complicaciones hasta que mi labor antropológica me fue llevando cada vez más a zonas rurales donde no las podía adquirir ni podía abastecerme lo suficiente de antemano. Asimismo, tuve un par de sustos, poco basados en peligros con, concretos, pero sustos al fin, que empujaron mi búsqueda de métodos quirúrgicos. Retomé averiguaciones en clínicas, que en Perú significa empresa privada, porque asumí que sería más fácil y seguro. Pensé que lo más difícil iba a ser conseguir fondos, pero para mi sorpresa fue encontrar un médico dispuesto a realizar la cirugía, Hubo los que adujeron que era muy joven, que no era estable, y los que intentaron darme sus opiniones sobre mi vida privada. En 2015 llegué al despacho de otro ginecólogo. Me dio la opción de operarme en su consultorio dentro de un par de días hasta por 2.500 soles, que en ese tiempo eran 750 dólares, o en la maternidad de Lima, donde casi todos los gastos son cubiertos. Por motivos económicos y por el prestigio que tienen los doctores en la maternidad, decidí atenderme allí. Rápido noté que los médicos filtran candidatas a la ligadura contando el proceso. A partir de aquí iré describiéndolo por si acaso aviso si hay alguien sensible a descripciones y narraciones viscerales. Bueno, el doctor me inspeccionó y luego de una ecografía señaló con un instrumento de metal. Aquí es la incisión, queda como una sonrisa arriba del mons pubis. En la maternidad no tuve operación laparoscópica, insertando tubos chiquitos para cortar y coser. Si no, se abre la piel y luego de por unos minutos se llega a las trompas de falopio. No tuve cauterización o sellado, sino que se cortaron mis trompas y me las mostraron como evidencia que serían llevadas a patología. En consultorio privado se puede demandar anestesia general, pero yo tuve anestesia local colocada por epidural. Después de 40 minutos de ser removida, empujada y seccionada, y dos horas en observación, que hubiesen sido uno o dos días en clínica, me dieron el alta. Sin embargo, desde que llegué por primera vez a la maternidad hasta el día de la operación pasaron tres meses y medio de presionar para parasitas y pruebas y más pruebas clínicas. El protocolo a seguir era desconocido para el propio personal. A cada caso, el doctor me decía algo, la enfermera otra cosa y el de la caja otra cosa. En ningún momento me sentí cuestionada en mi decisión o fui incitada a no operarme. Más bien, había mucha curiosidad de los enfermeros y de los jóvenes residentes en cirugía. Los doctores de más edad, en cambio, tenían reticencia en firmarme los documentos necesarios. En la década de los 90, el excitador Alberto Fujimori ordenó campañas masivas de esterilización de mujeres pobres y rurales. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ejecutó la campaña con éxito y se operaron a entre... 272,028 a 314,605 mujeres sin su consentimiento, así como a 22,004 a 24,563 hombres haciéndoles vasectomías. Para hacerlo se aprobó legalmente la esterilización quirúrgica voluntaria en 1995, yendo en contra del compromiso político de gobiernos atrás con la Iglesia, con la iglesia Católica Peruana de vetarlo por oponerse a la contracepción. Según Schultz, la ley fue parte de un esfuerzo claro para moldear la siguiente generación de acuerdo al clasismo y el racismo de la élite en el poder, con el silencio de ONGs feministas y el conocimiento de secciones de la OMS. El Estado peruano aún niega el completo control en nuestros cuerpos. El aborto es aún ilegal a excepción del terapéutico y tomó 90 años a partir de su legalización, de 1924 a 2014, para aprobar su protocolo médico, y la educación sexual no es obligatoria en los colegios. Sobre la mesa de operación para que mis brazos y piernas no se sacudieran, me amarraron con el plástico para sacarte sangre. Entre la sutura y el ingreso a la sala de observación pasaron unos 5 minutos sobre la mesa de metal, amarrada, desnuda, con un culo de frío, con el olor a solución yodada en la nariz, empecé a impulsarme hacia arriba para chequear por qué miches estaban demorando tanto. Estaba incómoda, pero en ningún momento tuve miedo. Ni de cerca mi experiencia se aproxima a las que, a las que, de quienes fueron operadas con anestesia veterinaria o con dosis insuficientes que tuvieron infecciones o incisiones mal hechas que causaron dolores crónicos, prolapsos y cáncer a quienes aún viven con efectos de la violencia física y psicológica, ni a las que fallecieron 44, según la Defensoría del Pueblo, muchas más presumidas. Con la historia reciente en el país, una mujer que quería una ligadura no era solamente algo que ciertos doctores no entendían, sino que temían suscribir por posibles repercusiones legales. En el corredor de piso de cirugía, mi esposo me esperaba, él acompañó al enfermero quien le, dio, quien le dio los sellos para la cita posterior rechequeo, él pagó la aguja de la epidural y el algodón extra y él me llevó arropada en frazadas y cojines a nuestra casa en un trayecto donde el efecto de la anestesia se terminó. Casi vomité, tuve mareos y cuando me eché en mi cama lloré de dolor por horas. Por una semana él me llevaba al baño, me lavaba y me daba de comer. No puedo ni imaginar cómo hubiese sido mi recuperación sin alguien que me ayude las 24 horas. Tuve a quien reconoció, precisaba de ayuda, porque para él era un sujeto digno de ser atendido y cuidado. Las mujeres que se fueron desangrando solas de las postas no, y hasta fueron rechazadas violentamente porque, cito a María Elena Carvajal, nuestros esposos nos decían que no éramos útiles ni para trabajar. En provincias a las mujeres esterilizadas les decían las caponas, se llama capón al animal castrado, y hasta ahora lo hacen. Nuestras familias y conocidos nos trataban de infieles, nos insultaban y golpeaban. En casi dos décadas el Estado peruano no ha castigado a los responsables. El mandatario de aquel entonces tiene el proceso judicial aún en estado de audiencia inicial. Para Flores, las intervenciones corporales vinculadas con la reproducción humana evidencian quién es ciudadano. El racismo sistemático que ya experimentaba un largo segmento de la población femenina peruana fue el cimiento para el mayor programa de control demográfico de la región, donde el aparato gubernamental y su rama médica tomaron provecho de asimetrías de poder existentes. El control biopolítico y genocida de los cuerpos afectados era eugenésicamente considerado como necesario, pues estos presuntamente irracionales, pobres por ser fecundos en demasía, amenazaban el desarrollo social nacional sin ser ligados a sujetos capaces ni meritorios de decidir. Dos semanas y media después de la ligadura, mi cicatriz había cambiado de rosado a gris y luego al tono del resto de mi piel. Me miraba frente al espejo fascinada, me veía y veía otra persona. No se trataba únicamente de no tener hijos sino de quién era yo. Previamente, cada vez que menstruaba, sentía un alivio inmenso de tener evidencia sensorial, de no estar impregnada y al mismo tiempo agotamiento. Durante los días fértiles atravesaba lo que solo puedo describir como un desfase integral, porque mi cuerpo estaba operando como no debía. Me estaba abriendo la veta una pesadilla viviente. Jamás logré pensar mi cuerpo embarazado sin temblar rescalofríos. Un enorme peso de encima se ha retirado de mí. Ahora tengo el cuerpo que siempre debí tener, en el que me imaginé desde nana. Al fin, este es mi cuerpo. La copia de mi historia clínica en la maternidad está guardada en un folder especial. Tengo cada recibo, cada cita médica, tengo fotos de mi cicatriz durante las primeras semanas, post-its con la medicina que compré. Hay una ternura que me llena el pecho cuando los veo. Mientras, cito... Se me colocó una pinza de Babcock alrededor de la porción proximal de la ampolla tubárica. Comenzó una metamorfosis dentro mío. Sociedades y gobiernos machistas pretenden imponer a las mujeres usos y representaciones del cuerpo donde su instrumentalización no es autodeterminada. Pero este no es simplemente una herramienta. Está íntimamente ligado a la identidad. A ah, cito a William C. Bendelow. Reflexiones y creencias cuya forma cambia constantemente como resultado de relaciones sociales, tensiones y balances de poder fluctuantes. La intersubjetividad carnal vivida denota la actividad del cuerpo en nuestra reflexividad sobre nosotros mismos. Para Mahmoud corporalmente ejercemos agencia no simplemente como resistencia a normas sociales, sino como modalidad de acción. El cuerpo constituye la potencialidad y los medios por los cuales la interioridad es realizada. A través de los efectos sustancializadores de las performances en y desde el cuerpo, el género se actúa y se afrenta mediante, según Butler, estrategias de repetición subversiva que presentan la posibilidad inherente de refutarla. Así, para Esteban, la identidad de género es siempre una identidad corporal dinámica en condiciones desiguales. He dado mi testimonio a e investigaciones sobre la no maternidad y he resuelto dudas de amigas y amigas de amigas embarazadas planeando su cesárea que serían operadas de quistes usando epidural y hasta algunas que solamente querían ver mi cicatriz. Llevo conmigo la responsabilidad de transmitir la información que poseo, así como de siempre recontar cómo las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas siguen siendo afectadas, como en esta pandemia durante la cual una gran cantidad no ha recibido subsidios a los que tienen derecho por ser grupos vulnerables, pues muchas no pueden trabajar por lesiones de las cirugías y las que activamente demandan al sistema judicial avances en los casos pendientes son amedrentadas por gente afiliada a los partidos políticos involucrados. Las esterilizaciones quebraron la identidad y el futuro de mujeres consideradas un gasto para el Estado, así como su autoconcepto y su relación con sus cuerpos vivenciados como incompletos, mutilados y o ajenos. La transformación de la que hablaba solo fue posible por los contactos que me llevaron al doctor correcto, la educación y el dominio del español para reclamar información completa en cada cita, por el dinero para ir una y otra vez a la maternidad y tomarme el descanso laboral que requería, por el apoyo de mi esposo. No es justo llamarlo un privilegio porque no debe serlo. Y ahora, esta sensación que me llenó por dentro, ese poder que no ha dejado mi cuerpo y que está permanentemente cosido a mis entrañas, quisiera que todas podamos experimentarlo gracias